¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Moro del Bebulla, al top número 10. Los dejo con el video. Estos fueron los 10. Youtubers es que más dinero ganaron en 2021. Sumaron 300 millones de dólares en ingresos el año pasado. El CORRE o viernes, 21 de enero de 2022, 12-7. 300 millones de dólares. Es la cantidad que ganaron. En suma, las 10 estrellas de YouTube con mayores ingresos en 2021. La plataforma de video en streaming mantiene una lucha encarnizada por evitar la fuga de talento a rivales como Twitch, tras la popularización de las emisiones en directo frente a los vídeos pregrabados que la hicieron despegar. Con todo, YouTube supera ya los 2.000 millones de usuarios, un 40% más que hace 5 años, crecimiento que acompasa al de los ingresos por publicidad. De esta consiguen buena parte de sus fortunas los siguientes enumerados, junto a los múltiples acuerdos de patrocinio que les propicia su presencia en la red de redes. 10. Preston Arsment. Su canal Pestromplice, con 18 millones de suscriptores, se centra en el fenómeno de edificación virtual Minecraft. Según Forbes amasó 16 millones de euros el año pasado. 9. Logan Paul. Hermano del polémico Jaque Paul, celebridad de la extinta aplicación Vine convertida en boxeador, generó 100 millones de visitas con su podcast, Impulsive, en 2021. Ganó 18 millones de dólares. 8. Dude Perfect. Los seguidores de este quinteto disfrutan con sus vídeos deportivos extremos. Koubi y Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones y Tyler Tooney se embolsaron más de 20 millones de euros. 7. Ryan Kaji. Comenzó en YouTube con 4 años. Su canal, Ryan's World, supera los 31 millones de suscriptores y cuenta con su propia línea de juguetes, lo que le ha reportado hasta 27 millones de dólares en ingresos. 6. Nastia. Otra jovencísima estrella de la plataforma, 7 años, que ha enganchado con sus crónicas en vídeo a 87,5 millones de usuarios alrededor del globo. Solo en 2021 sus padres gestionaron beneficios por valor de 28 millones de dólares. 5. Unspeakable. Lleva una década subiendo vídeos a sus cuatro canales de YouTube, lo que le ha granjeado más de 20 millones de suscriptores y 28,5 millones de dólares entre enero y diciembre pasados. Minecraft es su principal ocupación. 4. Red and Link. Esta pareja se ha especializado en talk show diarios como el veterano Good Musical Morning. Incluso han conformado una aceleradora de YouTubes para impulsar a las futuras estrellas del gremio. Ingresaron 30 millones de dólares según Forbes. 3. Pierre Con 31 millones de suscriptores en su haber y un fructífero negocio de merchandising, Mark Pierre comenzó en YouTube retransmitiendo el videojuego Five Nights at Freddy's. Ahora gana hasta 38 millones de dólares por año. 2. Jake Paul. Como apuntábamos a colación de su hermano Logan, en el puesto noveno de esta lista, cambió las retransmisiones por los guantes de boxeo a raíz de un escandaloso vídeo publicado en 2017. No le va mal, a tenor de los 45 millones de dólares que consiguió en 2021. 1. MR Best. Seguramente le suene por su recreación de la serie El Juego del Calamar. Supera los 90 millones de suscriptores y da nombre a una aplicación para pedir hamburguesas a lo largo de Estados Unidos, todo lo cual se traduce en una fortuna anual de 54 millones de dólares. Los streamers, patrios más acaudalados. Aunque lejos de las cifras registradas por los grandes streamers estadounidenses, el panorama nacional también nos deja ingresos considerables por parte de las figuras con más repercusión en plataformas como YouTube o Twitch, siempre que pasemos por alto ciertas mudanzas andorranas. Se ordenan tal cual sigue según las estimaciones de diferentes sitios estadísticos, aunque las posiciones bailan sobremaneras si uno tiene en cuenta los beneficios obtenidos por patrocinios, imposibles de calcular. Wilirex. Guillermo Díaz cuenta con 17.1 millones de seguidores en su canal, Willyrex, algo más de 800.000 en Twitch, habiéndose especializado en la retransmisión de videojuegos tan populares como Call of Duty, Fortnite o GTA. Según la web social Vlad desembolsaría hasta un millón de euros anuales. Ibai. El Bilbaíno es el tercer streamer de Twitch, donde reúne a 9.9 millones de seguidores, mejor pagado en todo el mundo hasta el punto de haber dinamitado las audiencias televisivas con sus retransmisiones. Sonada fue su participación en Fanny Series Game Festival, donde recaudó cifras astronómicas orquestando sendos torneos solidarios. La compañía financiera Casnetusa estima sus ingresos anuales en una 18 millones de euros. Degreve El murciano David Canovas copó todos los titulares cuando, justo hace un año, Rompió el récord de visualizaciones en Twitch, su idilio con Fortnite le llevó a contar con un avatar en el propio juego. Suma 17.4 millones de suscriptores en YouTube y 9.4 millones en Twitch, mayormente responsables de que ingrese hasta 2.2 millones de euros por año según Social Blade. Vegeta. Samuel De Luque es otro de los creadores de contenido más reconocibles en cuanto a ocio electrónico. En su canal, vegeta 777 con 32,9 millones de suscriptores, 1 a 1 millones en Twitch, combina vídeos sobre el popular videojuego Minecraft con otros centrados en su vida personal. Nuevamente según Social Blade, sus ingresos ascenderían hasta los 2,7 millones de euros anuales. El Rubius. Rubén Doblas, el Rubius, ganaría hasta 4,3 millones de euros, según Business Insider y considerando toda su actividad. Se inició igualmente comentando videojuegos por internet, lo que le granjeó una popularidad explosiva, 40,3 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, el Rubius OMG, 11,1 millones en el secundario, Rubius Z, y 19 millones en el equivalente de Twitch.